Para restaurar las preferencias de Photoshop simplemente abrimos el programa y a lo que se está abriendo presionamos Shift Alt Control en una PC y en una mag es Shift Option Comando. Esperamos unos segundos hasta que nos salga este mensaje que está aquí y luego damos clic en OK. Y automáticamente el programa va a borrar las preferencias anteriores y va a ser como que si se hubiese instalado por vez primera. Y se nos va a abrir el programa como si fuera la primera vez que hubiese estado instalado.